Uno de los ejes fundamentales en esta legislatura para Podemos-Torrejón ha sido la defensa de la educación pública. Carla, una joven estudiante de ciencias políticas, nos lo va a explicar. Desde que comenzó la legislatura, la educación pública ha sido una de las líneas de acción política fundamentales para Podemos en Torrejón de Ardoz. Hemos apoyado la autoorganización de la comunidad educativa, apoyando la constitución de SOS Educación Pública y participando desde el principio en la plataforma en defensa de la educación pública de Torrejón de Ardoz. Hemos propuesto mejoras para nuestros coles e institutos. Desde el primer año de legislatura hemos presentado enmiendas a los presupuestos en este sentido que lamentablemente el Partido Popular no ha concretado hasta justo antes de las elecciones. Hemos apoyado a León Felipe en su solicitud para implantar el Bachillerato Artístico. Hemos presionado tanto al Ayuntamiento como a la comunidad para que las infraestructuras necesarias se hagan realidad y no sean solo promesas. El Instituto del Soto no se ha construido. En el Ayuntamiento lo hemos solicitado en 2016 y 2017 y hemos presentado enmiendas en todos los presupuestos regionales. Por ello, el Colegio Beethoven se ha masificado y además se ha tenido que ampliar para cubrir la educación secundaria. Tampoco se ha construido el Centro de Educación Especial, que será público gracias a la movilización social. Hemos denunciado las políticas del Partido Popular de apoyo a la educación concertada. Cesión de parcela a la Comunidad de Madrid para el Colegio Humanitas. Cesión de parcela al San Juan Evangelista y, además, una permuta de suelo muy ventajosa. Y cesión al San Juan Bosco de dos parcelas, una para su ampliación y otra para la construcción de un polideportivo de uso privativo. El Partido Popular ha favorecido a las empresas privadas de gestión educativa bajo la mentira de promover la libre elección. Solo con la organización popular y la presión social podemos cambiar este tipo de políticas. Lo hemos visto con el Colegio de Educación Especial, que hemos conseguido que sea público y no privado como querían el Partido Popular y Ciudadanos en Torrejón. Todos son facilidades para la construcción de los colegios privados, mientras que para los colegios públicos todo se eterniza por falta de voluntad política. En Podemos pensamos que es necesario cambiar el gobierno municipal y autonómico, echando a los partidos que demuestran más interés en desmantelar la educación pública que en mejorarla.